El tema de hoy es Visión Cero para la Juventud, Movilidad Sustentable, Visión Cero y Sistema de Movilidad Segura. Nuestra presentadora será Clara Badío. Clara es Gerente de Política Pública y Seguridad Vial con ITDP. Clara es licenciada en Ciencias Sociales y maestra de Gobernanza Urbana por la Universidad Ciencias Po París. Tiene experiencia en el análisis de políticas públicas urbanas y en el impulso de la cooperación internacional. Es gerente de Política Pública y Seguridad Vial en el ITDP, donde promueve acciones de seguridad vial integrales y conduce investigaciones relacionadas con movilidad activa, salud urbana e igualdad género. Ahora le paso el micrófono a Clara. Eh, vamos a empezar con este primer webinario que va a tratar de movilidad sustentable, eh, visión cero y sistema de movilidad seguro. Justo eh, es importante empezar diciéndoles que este va a ser el webinario más general, porque son las bases y los conceptos clave que nos van a ser útiles a lo largo de esta serie. El segundo webinario va a ser sobre la metodología de visión cero para la juventud y cómo la vamos a poder aplicar en nuestras diferentes ciudades. Y finalmente el tercer webinario será sobre una actividad muy concreta de visión cero para la juventud, que es la organización del Día de Caminar y pedar a la Escuela. Entonces, en este primer webinario vamos a ver eh, pues, los conceptos de política de seguridad vial que nos van a ser útiles a lo largo de la serie. Y bueno, eh, primero les hago una, una breve presentación de quiénes somos. El ITDP es, un, eh, es una organización no gubernamental que promueve la movilidad urbana sustentable en países del sur global desde hace más de 30 años. Hemos sido eh, pues muy digamos, eh, reconocidos pues nuestro en nuestro trabajo sobre desarrollo orientado al transporte, movilidad activa, eh, que pues incluye la caminata y, y el uso de la bicicleta y el transporte público. En México hemos estado también impulsando diversos proyectos innovadores en estos temas. Y bueno, ¿qué hacemos? Eh, intentamos cambiar el quo de la movilidad y el desarrollo urbano para transitar hacia modelos más sustentables y equitativos. Y eso lo hacemos a través de, de pues, diferentes áreas de acción, como eh, pues, hacer investigación, usarla en proyectos piloto y proyectos estratégicos, pero sobre todo también comunicándolo siempre. Todo esto contribuye a que también estemos formando capacidades, tanto eh, pues en el mismo equipo como con todos los actores con quienes trabajamos, ya sean eh, funcionarios públicos o eh, pues en, en empresas y en el resto de la sociedad civil. Entonces, ahora adentrándonos al, al tema de, de visión cero eh, y la movilidad sustentable, me gustaría empezar con algunos conceptos clave que básicamente eh, explican un poco por qué nos enfocamos tanto en la movilidad peatonal y ciclista. Los análisis que hemos hecho en los últimos años han demostrado que en México se le ha dado una prioridad demasiado importante al eh, transporte motorizado privado. Eh, aquí pueden ver una gráfica en la que vemos, por ejemplo, en, en amarillo, el porcentaje de viajes que se realizan en la escuela y en qué modo se hacen. Vemos que 32% de los viajes a la escuela se hacen en transporte público, el 43%, que es bastante alto, eh, caminando y pedaleando, y nada más el 25% en automóvil. Sin embargo, si ven esta última columna de automóvil, lo que aparece en negro es la inversión federal eh, de movilidad que se dedica a la infraestructura para el automóvil. Entonces tenemos una gran desigualdad de cuántos recursos se le asigna a diferentes modos, a pesar de que la realidad de nuestras ciudades es que la gente sí se mueve en transporte público caminando y pedaleando. Entonces, invertir en infraestructura para el automóvil realmente lo que está causando es que tengamos más autos más y mayores velocidades, lo cual es una solución muy ineficiente que agrava el problema. ¿Por qué? Pues porque justamente hay un proceso de, de, de eh, tránsito inducido que voy a intentar explicar lo más claramente posible y brevemente, pero que es importante tener en cuenta. Eh, cada vez que hemos tenido congestión en las vialidades de nuestras ciudades, la respuesta más común ha sido aumentar la capacidad vial. ¿Qué significa eso? Pues seguir construyendo ejes viales, seguir construyendo vías rápidas, pero esto lo que genera en un corto plazo es que las personas que antes no tenían eh, un acceso directo, por ejemplo, a través de estas vías, pues ahora lo toman, ¿no? Entonces van a cambiar sus comportamientos y van a empezar a usar esa vía rápida, por ejemplo. En el, mediano, en el mediano plazo también la gente va a decir, pues voy a usar esta vía rápida, no nada más para ir al trabajo, sino también para ir de compras, etc. Y en el largo plazo, pues la gente también va a empezar a, a ver la... Eh, utilidad de tal vez eh, cambiar su vivienda en un lugar que conecte directamente con estas vías. Eh, lo, al final lo que tenemos es que tenemos más usuarios del automóvil que utilizan estas vías y que entonces causan mayor congestión en las vialidades existentes. Todo esto es importante porque realmente no existe una sola ciudad en el mundo que haya resuelto sus problemas de movilidad con más infraestructura vial para el automóvil. Y esto explica lo siguiente, eh, que cuando pensamos en qué modos de transporte usar, tenemos que tomar en cuenta las diferentes externalidades que cada modo produce. Lo que vemos es que los modos eh, como eh, bueno, el transporte aéreo, que es un caso muy extremo, pero el automóvil particular y hasta los automóviles que son eh, compartidos o con tecnologías limpias, usan eh, pues mucho espacio urbano, mucha energía para funcionar, generan ruido y generan también gases de efecto invernadero y contaminantes que empeoran la calidad del aire. Al contrario, caminar y andar en bicicleta son los modos que menos externalidades producen y el transporte público, por ejemplo, a pesar de que sí a veces utiliza eh, pues... Eh, Digamos energía que, que eh, también usan los vehículos particulares. La diferencia es que en una unidad de transporte público van 50 personas y no una o dos. Entonces efectivamente tenemos menos externalidades por persona y kilómetro recorrido. Y esto explica por qué estamos promoviendo el hecho de caminar y de, y de andar en bicicleta. ¿no? El uso del espacio público debe establecerse de acuerdo a la vulnerabilidad de cada usuario de la vía y eh, sobre todo tomando en cuenta qué tanto acceso nos da la ciudad y qué tanta eh, seguridad vial están produciendo. Eh, una ciudad que está hecha para peatones y para ciclistas es una ciudad de, de menores velocidades, mucho más amable para las personas y que no están causando todas las externalidades que ya les comenté anteriormente. Por eso es que la jerarquía de movilidad va inversa. Eh, hasta el final tenemos a los autos y las motocicletas eh, seguidas de transporte de carga, que son muy importantes también para la logística urbana, pero no tienen tanta prioridad como las personas que usan transporte público, ni los ciclistas y mucho menos los peatones. Debemos de apuntar siempre a que las ciudades, las ciudades estén construidas para las personas que caminan y sobre todo para las personas que tienen alguna limitación en su movilidad, ya sea personas con discapacidad o adultos mayores y también niños y niñas. Y entonces, eh, el hecho de que tengamos ciudades construidas por ahora para el automóvil, como lo estábamos viendo al inicio de la presentación, pues causa muchos problemas. En términos de seguridad vial, que es lo que vamos a eh, tratar más profundamente en esta serie de webinarios, tenemos que ver que los números son bastante alarmantes. Me, en México es el decimosexto país del mundo y el segundo de la región, con mayor número de muertes por siniestros de tránsito. En 2016 y esto pensamos que es un número que está eh, bastante eh, subrepresentado, 16 mil personas fallecieron por lesiones causadas por el tránsito. También algo que es eh, importante notar es que la gran mayoría de estas muertes ocurren en zonas urbanas, por lo que tenemos un gran reto que enfrentar en nuestras ciudades. Pero sobre todo el impacto es mayor en poblaciones vulnerables. Y bueno, una de las poblaciones vulnerables en la que nos vamos a enfocar, justamente con Visión Cero para la Juventud, es el de niños, niñas y jóvenes. Eh, pues los niños y las niñas son los que se enfrentan a condiciones de seguridad insuficientes para caminar. Lo que vemos a nivel nacional es que la mayoría de ellos llegan caminando a la escuela la encuesta intercensal nos indica que es el 57%. Si vemos nada más aquí el mapa de la Ciudad de México a la derecha, podrán ver que el, los puntos azules son los, digamos, las alcaldías, las zonas de la ciudad donde tenemos mayor número de porcentaje, eh, porcentaje de viajes a, la, a pie a la escuela. Eh, por ejemplo, Iztapalapa, Álvaro Obregón, son alcaldías donde tenemos a más niños que van a caminar a la escuela y sin embargo también son las alcaldías donde tenemos peor infraestructura para que lo puedan hacer en condiciones de seguridad. Entonces, eso explica que los inicios de tránsito sean la primera causa de muerte entre niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años en México. Por otra parte, sabemos que los niños y las niñas tienen eh, pues problemas bastante fuertes de salud en nuestro país. Eh, no tienen una nutrición saludable y un nivel de actividad suficiente para prevenirse de enfermedades como eh, la obesidad, la diabetes y esto se ve reflejado en los números. En México, uno de cada tres niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 años padecen sobrepeso u obesidad. Uno de cada tres, lo cual es mucho más alto que en otros países. Eh, de hecho, solo uno de cada tres niñas y niños de 10 a 14 años refirió haber cumplido con la recomendación de pasar dos horas diarias o menos frente a una pantalla. Eso indica que tenemos bastante, bueno, tenemos altos niveles de, eh, de inactividad física. Y esto tiene consecuencias en la salud física y mental de los niños y las niñas, como la diabetes, la hipertensión, pero también baja autoestima y muchas otras consecuencias que se ven reflejadas a lo largo de la vida de, de estas personas. Y entonces, pues promover la actividad física y la caminata y el uso de la bicicleta es una de las formas más eficientes de invertir en salud, eh, porque esto contribuye a prolongar la vida y a mejorar la calidad de vida gracias a beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales. De hecho, eh, muchas investigaciones a lo, alrededor del mundo nos demuestran todos los beneficios que aporta el ser activos físicamente en la infancia y la adolescencia. Pues primero contribuye al desarrollo integral de la persona, eh, actúa también el control del sobrepeso y la obesidad, tanto en la etapa pues, de juventud como eh, para prevenir la obesidad adulta. También contribuye a una mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de padecer osteoporosis mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las destrezas motrices, y también muy importante, el mejor rendimiento escolar y sociabilidad, que son cualidades también que nos van a servir a lo largo de nuestras vidas. Entonces, lo que vemos es que caminar es el primer acto cotidiano que nos da autonomía desde la infancia. Es el primer modo de transporte al que tenemos acceso para pues, ir a la tienda, ir a la escuela, ir a eh, pues, una cantidad de lugares que, que eh, realmente nos dan más independencia desde edades tempranas. Andar en bicicleta o caminar en la ciudad es llevar un estilo de vida seguro y saludable. Si desde que somos pequeños experimentamos las bondades de la movilidad activa, es muchísimo más probable que lo sigamos haciendo cuando seamos grandes. Por todas estas razones, caminar y pedalear no pueden ser un sinónimo de riesgo. A pesar de que sea el paradigma actual, debemos de actuar para que justamente los niños y las niñas puedan seguir haciendo este tipo de trayectos de forma activa, pero sobre todo sin tener algún tipo de riesgo vial pero el primer lugar donde lo podemos asegurar es en la escuela. A partir de ello esperamos también que los niños y las niñas empiecen a tener este tipo de, de formas de movilidad más activas y más saludables a otro tipo de lugares, tanto para ir eh, pues justamente a la tienda o para ir al parque. Son el tipo de, de formas de movilidad que buscamos impulsar desde el entorno escolar. Entonces ya vimos un poco los números que tenemos en México eh, y ahora me gustaría pasar al tema de fondo, que es el de Visión Cero, y ahí vamos a explicar un poco cuáles son las bases de la política de seguridad vial que después se van a trasladar a Visión Cero para la Juventud. Por eso, este, perdónenme si van a encontrar esto un poco general, creo que es importante primero que entiendan de qué se trata la política para que después podamos pasar a el proyecto como tal, que es Visión Cero para la Juventud. Entonces, eh, primero hay algunos conceptos básicos que debemos de entender. Eh, la visión cero no acepta que estemos hablando de accidentes. De hecho, los accidentes son palabras que indican que no son prevenibles. Al contrario, los siniestros de tránsito indican que ya hay algo que podamos hacer. Estos sí son prevenibles. Entonces, eh, lo que también reconoce la visión cero es que el error es humano y que... Como personas vamos a necesariamente cometer errores, aunque no eh, queramos realmente cometerlas. Sin embargo, no por ello debemos pues, de padecer consecuencias graves como lesiones y muertes. Entonces, lo que buscamos eh, es construir un sistema que reconozca que nos podemos equivocar, pero que eh, aún así podamos llegar a cero muertes y lesiones graves. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero, previniendo los siniestros de tránsito con velocidades bajas, con vehículos seguros y con vías e infraestructura adecuada. Pero sabiendo que también somos humanos y que cometemos errores, debemos de poder disminuir la gravedad de los siniestros en caso de que sucedan. Por eso también necesitamos una adecuada respuesta tras los hechos de tránsito, que es el segundo círculo en, en blanco aquí en la imagen. Pero bueno, entonces nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿no? Eh, y ahí es donde entran los pilares de la visión cero y, digamos, los campos de acción que están eh, pues, disponibles y que son posibles también para las ciudades. Primero, podemos tener una gestión de la seguridad vial adecuada. Segundo, un diseño vial seguro. Tercero, regulación y aplicación. Y finalmente, cultura de la movilidad. Y bueno, lo más importante, por eso lo dejo al final, es el hecho de que todo esto es una responsabilidad compartida. ¿A qué me refiero con esto? Pues es que el enfoque tradicional de la seguridad vial ha sido que eh, es, era culpa del usuario, no era culpa del peatón que no se cruzaba en el momento adecuado, era culpa este, del automovilista que... Eh, pues no se fijaba en los demás usuarios de la vía, etcétera, etcétera. Realmente lo que estamos ahora tratando de, de cambiar como paradigma es que todo el mundo es corresponsable en generar este tipo de, de sistema de movilidad seguro que son las personas del sector público, pero también privado, la academia, la sociedad civil y también la, las usuarias y los usuarios de la vía. Entonces, bueno, eh, lo que buscamos ahora trabajar con ustedes y eh, la verdad nos da mucho gusto ver que hay una diversidad de ciudades, este Hermosillo, San Pedro Garza García, eh, tenemos también por ahí a León, a Puebla. Eh, es que todas estas ciudades tienen muchas herramientas a la mano para poder implementar esas políticas integrales de seguridad vial. Eh, pues tienen muchas competencias que se remiten directamente al diseño vial, a la cultura de la movilidad, la gestión de la seguridad vial, la regulación. Y entonces sí estamos en posición de favorecer a las personas usuarias de la vía y priorizar sobre todo a las personas más eh, vulnerables. Entonces, ahora me gustaría pasar a la explicación de cada uno de los ejes, pero para que no se queden dormidos, les vamos a pedir que ahora usen sus celulares y eh, entren, o bueno, computadoras si algunos tienen eh, otra por ahí disponible, para entrar a www.menti.com. Y ahí van a poder ingresar el código siguiente, que es 399045. Y ahí les va a aparecer, eh, pues, diferentes opciones para contestar a una pregunta que ahora les voy a mostrar. Vamos a dejar pasar unos, unos segundos para que todo el mundo pueda entrar. Perdón, el código finalmente va a ser 11.40.57. Entonces, eh, en la lámina, la pregunta que les estamos haciendo es eh, saber si están en acuerdo o en desacuerdo con esta frase, que es que la información sobre siniestros de tránsito es tan útil para la ciudadanía como lo es para las autoridades a cargo de la seguridad vial piensan que la información es tan útil para pues, el sector público y la ciudadanía o piensan que es más importante para un sector nada más o realmente pues no están ni en acuerdo ni en desacuerdo. Ahí vamos a dar algunos minutos para que contesten. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Este Y bueno, todos tienen razón. La verdad es que sí es, es bastante importante la información, tanto para el sector público, que la usa para tomar decisiones, como para la ciudadanía en cuanto a quedarse pues informada. ¿no? O sea, realmente es bien difícil para el sector público poder justificar acciones de seguridad vial si no hay información que muestre la importancia de actuar en este tema. Entonces... Vamos ahora a regresar a la presentación y seguir justamente con la explicación de lo que es la gestión de la seguridad vial. Pues la gestión primero se refiere a eh, tener suficiente coordinación interinstitucional. Eh, es una palabra un poco larga, pero nada más para decir que necesitamos coordinarnos entre todos los sectores que tienen que ver con la seguridad vial. Aquí tenemos algunos, pero en realidad pueden ser hasta más. Los eh, más importantes son seguridad pública, que van a gestionar, por ejemplo, el tránsito, salud, que se ocupa de la respuesta después de los siniestros, justicia el sector de los seguros y la sociedad civil. También tenemos una coordinación vertical entre los niveles de gobierno, que es básicamente eh, pues el estado federal, el gobierno federal, eh, el gobierno estatal y municipal, ya que cada quien tiene atribuciones muy específicas en, en materia pues, de regulación y del tránsito. Segundo, eh, es importante que tengamos información de seguridad vial. Eh, ahí nos referimos a que necesitamos diagnósticos muy precisos y detallados sobre dónde ocurran los, los siniestros, en qué condiciones, para entonces conocer un poco el, eh, pues el tamaño del problema y saber priorizar por dónde vamos a empezar. Eh, todo esto nos permite justamente tomar acciones que están basadas en evidencia. Y finalmente, la información es muy importante, como lo decíamos en, en, en esta encuesta, para la ciudadanía, porque justamente en algunas ciudades donde se ha podido pues, trabajar de manera más coordinada el tema de seguridad vial, ha sido donde hemos logrado comunicar a pues, las personas que van caminando en bicicleta, en automóvil, en, en cualquier modo de transporte, por qué estamos actuando en todo esto. Si no tenemos información y si no somos capaces de comunicarla, va a ser bien difícil que lo logremos. Y un ejemplo que podemos dar eh, es el hecho de, de contar con programas eh, específicos para la seguridad vial. En La Ciudad de México, por ejemplo, ya eh, ha tenido una primera experiencia de, de elaborar un eh, programa integral de seguridad vial eh, que ha tenido pues, eh, bastante claridad en qué tipo de dependencia estaba a cargo de, de qué acción y en qué plazo. Esto es importante también porque entonces ya nos da una base para poder evaluar qué tanto estamos eh, cumpliendo con los objetivos que se estaban estableciendo. Y también había indicadores muy claros y específicos que decían, pues, necesitamos tener este tipo de reducción en, eh, es, en esta... En este periodo, no? Eh, bueno, podríamos criticar también un poco el, el programa porque efectivamente hubo eh, una fase de implementación mucho más difícil de lo que se había planteado al inicio y entonces todas las acciones no fueron eh, implementadas, pero entonces esto también nos sirve como lección para el próximo y justamente la Ciudad de México está elaborando su segundo programa eh, y esperemos que esta vez podamos avanzar un poco más en la implementación. Otro ejemplo que podemos dar, eh, que aquí fue un prototipo, pero eh, es justamente este tipo de, de plataformas que están abiertas a la ciudadanía para explicar dónde te, estamos teniendo siniestros, dónde están registrados, con qué tipo de vehículos, con qué tipo de gravedad. Y que también son, eh, pues, datos muy importantes de tener a la mano para, por ejemplo, cualquier comunidad escolar que quiera también estar muy informada de eh, cómo le va alrededor de la escuela y qué tipo de acciones entonces puede exigir ¿no? a, a sus autoridades. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo, eh, al segundo eje, que es el de diseño vial. Y entonces, esta es la pregunta, o más bien la frase, el diseño vial debe buscar segregar lo más posible a las personas usuarias de la vía para garantizar su seguridad. Les vamos ahora a pasar el código de la segunda encuesta, mientras lo pueden ir pensando. El código es 1592.2.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 Ok, bueno, creo que tenemos cada vez más participación y este, la mayoría piensa que, que no, no se debe buscar eh, necesariamente segregar a, a las personas que usan la calle, pero más o menos una de cada cuatro piensa que, que sí es necesario. Bueno, entonces ahora veremos en, este, en esta lámina. Y realmente lo que, lo que quisiera pues, un poco aclarar en esta, en esta frase es que justamente eh, dependiendo de las condiciones de cada calle a veces sí es necesario segregar a los usuarios. ¿no? Y en otras condiciones lo que podemos intentar hacer es bajar velocidades, eh, tener más convivencia en las calles y no eh, siempre es necesario segregar. Entonces debemos adaptar un poco nuestro diseño vial a las características y también los usos que se hacen de cada calle para asegurarnos de que todos transitemos con suficiente seguridad. Y bueno, el diseño vial se tiene que pensar desde la planeación, es decir, usando, pues, unos lineamientos que estén homologados para que nos den justamente una uniformidad en cómo están diseñadas nuestras calles y que sean legibles, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, de en una zona metropolitana, de un municipio a otro, eh, pues, normas de tránsito o, este, digamos, pintura en las, en el asfalto que sea muy diferente, va a ser un poco difícil para que los usuarios de la vía también entiendan qué es lo que se requiere de cada quien. Entonces, en la planeación también podemos empezar a priorizar dónde vamos a eh, actuar, dónde vamos a mejorar el diseño. Y por eso era muy importante el primer tema de la información, eh, ya que con datos ya bien específicos vamos, vamos a poder tener acciones reactivas, por ejemplo, en puntos donde tenemos muchos siniestros de tránsito, pero también preventivas. Por ejemplo, vamos a buscar priorizar los lugares donde tenemos población vulnerable, como escuelas, como hospitales. Entonces, este tipo de información es, es muy importante para toda la fase de planeación. Eh, segundo, pues necesitamos también aplicar principios de diseño eh, que sean pues, muy coherentes ¿no? con todo lo que buscábamos, que era priorizar a población vulnerable. Lo que debemos de buscar siempre, y esto es lo más importante, es tener una velocidad adecuada. Eh, los números muestran que eh, no es para nada igual estar en una colisión a 20 kilómetros por hora o a 70 es eh, o hasta 50, no puede ser eh, una diferencia de vida o muerte para, para la persona que está impactada. Eh, lo que debemos de buscar es no sobrepasar una velocidad de 50 kilómetros por hora en las, en las calles urbanas. Entonces, eh, empiecen a pensar también en, en sus propias ciudades, dónde tenemos este tipo de velocidades, qué eh, vías también podemos intentar pacificar para poder pues respetar un poco la integridad física de, de las personas más vulnerables. Segundo, legibilidad, que era básicamente lo que, lo que les estaba comentando antes, tener unas calles que estén eh, pues muy fáciles de leer para los diferentes usuarios de la vía. Tiempos de espera adecuados eh, es decir, que las personas no tengan que esperar, por ejemplo, dos minutos en un cruce para poder pasar del otro lado. Obviamente esto incentiva que tengamos conductas de riesgo. Eh, trayectorias directas, y esto es muy importante sobre todo para los peatones, eh, como sabrán en muchas ciudades mexicanas hemos tendido a construir puentes peatonales, puentes elevados, que realmente no respetan este principio de trayectoria directa. Lo que nos obliga a hacer como peatones es pues, tener un, tomar un desvío básicamente para poder eh, pasar del otro lado de la vía. Y sobre todo excluye a las personas que no tienen las capacidades de movilidad suficientes para pues, subir las escaleras, ¿no? Como personas en silla de ruedas o este, personas que también están llevando carriolas. Entonces debemos de respetar y cuidar esto. Condición de superficie también muy importante para las personas que justamente tienen una movilidad limitada y no son capaces de eh, pues pasar de, de un una banqueta, a, eh, una rampa que entonces les va a impedir pues justamente continuar en, en el mismo nivel. Prioridad de paso, eso sobre todo para las intersecciones, es decir, saber quién va a tener la prioridad, eh, el peatón seguido después del ciclista, el automovilista, etc. Visibilidad de iluminación también muy importante, saber exactamente a qué nos vamos a, a, a um, enfrentar en, en la calle, poder ver todas eh, las imperfecciones a veces que también tiene es muy importante para pues generar seguridad y finalmente el diseño siempre se tiene que pensar con eh, la operación y, y el mantenimiento de la vía no si tenemos proyectos de intervención urbana que mejoren la seguridad por ejemplo en eh, cruces prioritarios es muy importante pensar sobre todo en términos de presupuesto cómo lo vamos a mantener a lo largo del tiempo si no podemos caer en el, en el riesgo de que esté en desuso y bueno, un ejemplo que les puedo dar muy rápidamente es el programa de pasos seguros que también se implementó en la Ciudad de México y que básicamente con la información que se conta, con la que contaba el gobierno de, de siniestros de tránsito ha priorizado las intersecciones donde se debía de intervenir eh, porque pues había más, más muertes y lesiones. ¿no? También lo que hicieron era, eh, fue seleccionar a estos cruces que estaban en un mismo corredor para poder justamente tener una cierta continuidad y legibilidad en, eh, bueno, este corredor tiene una serie de intersecciones seguras y este, ahí tengo que reducir mi velocidad y respetar pues, los, los usuarios vulnerables. Entonces, en los 2015 se hicieron un poco más de 50 intersecciones y siguieron en 2016 y 2017. Muy importante eh, saber que en el último año también hubo eh, pues una parte significativa de, del presupuesto que se fue al mantenimiento, por eso también tuvimos un poco menos, eh, menos intersecciones intervenidas, pero bueno, este es el tipo de programas que, que es importante también empezar a pensar en la escala de, de sus ciudades, ¿no? Bueno, aquí les doy algunos ejemplos de, de diseño que nos un poco ejemplifican en imágenes lo que, lo que estaba comentando. Eh, pues aquí efectivamente hemos segregado a usuarios, ¿no? es eh, una calle peatonal exclusivamente para personas que van caminando y ahí podemos ver la importancia de tener pues, una superficie eh, pues, muy eh, fácil de, de transitar para personas con movilidad limitada. En la próxima podemos ver eh, el mismo tipo de, de calles, ¿no? en la que también damos la posibilidad a, a personas con silla de ruedas o también a, a carriolas de transitar en toda seguridad. Y este es otro ejemplo, ahí también tenemos una segregación, pero es justamente una vía primaria muy transitada en la que tenemos eh, un espacio para el, el transporte público masivo. También para los automóviles, los ciclistas, en una ciclovía segregada y finalmente el espacio para los peatones que si también se, se fijan eh, está además de segregado muy bien eh, pues arbolado, tiene infraestructura verde que permite a las personas caminar en toda comodidad. Este es un ejemplo de calle completa que, que también nos gusta. Y bueno, hay que pensar la infraestructura siempre para eh, las personas más vulnerables. ¿no? Lo que también estamos eh, tratando de mostrar es que sí es posible eh, pues, caminar y usar la bicicleta cuando tenemos las condiciones adecuadas. Eh, aquí es en reforma y podemos ver que eh, pues, a pesar de, de ser una persona de la, de la tercera edad, eh, este señor sí anda en bicicleta porque tiene justamente eh, pues, la infraestructura que se lo permite. Y bueno, aquí, por ejemplo, es un espacio compartido eh, y justamente es eh, una de las intersecciones del programa de pasos seguros. Ahí podemos ver que este carril es de prioridad ciclista con el triángulo de prioridad. Y ahí sí se comparte el espacio con eh, los automóviles y el ancho es suficiente para que se pueda también rebasar eh, con toda seguridad al ciclista. Pero en, esta, en este, digamos, eh, en este Cruce, sí si se le permite eh, al, al ciclista pues, ser muchísimo más visible. También a los peatones que se ven a, a la izquierda con una ampliación de banqueta que es pues, muy significativa. Y finalmente hay que pensar justamente la accesibilidad. Eh, hasta en eh, pues los cruces las estaciones todos los lugares donde estamos promoviendo que las personas puedan tener un mayor acceso a la ciudad por ejemplo si eh, permitimos a las personas acceder muy fácilmente a estaciones de transporte masivo estamos pues más que multiplicando su eh, su potencial justo de, de llegar por ejemplo a la escuela o a tiendas pero con eh, un transporte que ya es muchísimo más rápido y eficiente el punto también de Camidar es poder combinar modos de transporte siempre y cuando sean seguros y sustentables y bueno vamos a pasar al tercer eje que es el de regulación y su aplicación la frase es la siguiente el examen teórico práctico debe ser obligatorio para todas las personas que quieran conducir un vehículo, incluyendo ciclistas. ¿Quién está de acuerdo, en desacuerdo o oh, este, ninguno de los dos? El código es el 378325. Repito 378325 y la frase es el examen teórico práctico debe ser obligatorio para todas las personas que quieran conducir un vehículo incluyendo ciclistas porque recordemos que la bicicleta es un vehículo. Muchas personas de acuerdo. <risa> Para ciclistas, no, alguien nos escribe. <risa> bueno, entonces podemos pasar, si quieren, a. Ya vimos que el ochenta por ciento piensa que sí. Eh, debemos de tener exámenes para todo el mundo, pero también incluyendo a ciclistas. Y bueno, a ver lo que, lo que discutimos al final y también aquí lo que vamos a presentar. Eh, bueno, la regulación es bien importante porque es justamente la que rige el comportamiento de, de las personas que nos movemos en las en las calles. Sin embargo, si tenemos a, a un reglamento de tránsito pues muy innovador, este, digamos muy bien hecho, si no se aplica sigue siendo un código de buen conducta, las personas no lo conocen y menos eh, aún lo aplican. Entonces, lo que hay que reconocer en este ámbito es que sí, efectivamente, el factor humano es inherente a la seguridad vial. Es decir, que eh, las personas pues, van a conducirse, van a eh, comportarse de cierta forma en las calles y por eso es que no la podemos desligar de, de la situación de seguridad. ¿no? Sin embargo, lo que podemos hacer eh, como pues, autoridades, como personas de, de, de la sociedad civil, con la norma de, del país es necesario revisarla. Eh, tenemos también que garantizar el conocimiento de las normas por parte de los usuarios, pero siempre priorizando a los vehículos motorizados, a las personas que los conducen, ya sea pues, automóvil o motocicleta. ¿Por qué? Pues por el tema de las externalidades, de también el potencial que estas personas tienen de herir o hasta de matar a otros usuarios de la vía por la velocidad que tienen, por la fuerza de impacto que tienen y eh, pues... Justamente por eso necesitamos priorizar a, a estos usuarios. Eh, finalmente, tenemos que eh, buscar desincentivar estas conductas de riesgo como pues, eh, el, el, eh, perdón, eh, las velocidades no adecuadas arriba de, de las limitaciones que indicamos, también eh, el alcohol al volante, etc. Entonces, lo que podemos eh, hacer mientras revisamos nuestra regulación... Es eh, pues ver si sí o no el, el reglamento de tránsito y, y pues digamos las normas que tenemos en, en, a nivel estatal también buscan proteger a los usuarios vulnerables. Por ejemplo, lo que podemos revisar es si sí eh, estamos reconociendo a la bicicleta como un vehículo. Y esto es muy importante porque entonces ya como vehículo le estamos dando al ciclista el derecho a circular en vías primarias, en un carril completo y sobre todo sin obligación de usar la infraestructura ciclista. Porque pues quienes pedalean en nuestras calles saben que pues a menudo esta infraestructura no es la mejor o digamos eh, puede estar inundada o no, no es la adecuada para nuestra seguridad. entonces eh, no tenemos que, que empezar a, a un poco limitar la movilidad de estas personas en bicicleta. El uso del casco es eh, recomendado, más no obligatorio. Um, esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque muchos estudios nos demuestran que efectivamente el casco nos eh, puede eh, servir a velocidades menores, eh, pues como 20 o 30 kilómetros por hora. Sin embargo, en una colisión con un automóvil, no sirve de mucho. Eh, ustedes habrán podido ver, por ejemplo, notas en tus ciudades que dicen eh, ciclista muere, eh, atropellado por tráiler, no traía casco. Pues efectivamente el tráiler ahí no nos va eh, a ayudar, de, perdón, el casco no nos va a ayudar de mucho en este caso y al contrario debemos de, eh, pues, promover que más personas muevan, ...se muevan en bicicleta, porque justamente es lo que nos va a proveer más seguridad en las calles. Si somos más ciclistas en las calles, nos vamos a fijar más en este usuario de la vía. Los automovilistas, por ejemplo, ya van a empezar a modificar su comportamiento para cuidarlos. Y sobre todo también eh, pues nos estamos haciendo más visibles para, para toda la ciudad... Lo que es básicamente lo, lo principal que debemos de buscar. Si empezamos a obligar a que las personas usen el casco, lo que vamos a incentivar realmente es que haya menos ciclistas en las calles. De hecho, eso fue el caso de, de varias provincias de Canadá o de, de Australia, en la que a partir de, del momento en que el casco era obligatorio... El número de ciclistas en las calles disminuyó y el porcentaje, o sea, comparando eh, con el número de viajes en bicicleta que hacía, el porcentaje de muertes aumentó. Entonces, lo que estamos viendo es que el uso del casco puede ser recomendado. Este, yo como ciclista, por ejemplo, lo uso, pero eh, obligarlo está realmente siendo contraproducente porque excluimos a, a otros usuarios finalmente pues no se imponen sanciones a ciclistas y peatones y va un poco de la mano con lo que estábamos diciendo, ¿no? El examen teórico práctico también es una forma en la que estamos eh, diciendo que tú como peatón, tú como ciclista tienes toda la responsabilidad del mundo de, de cuidarte y de cuidar a los demás, cuando realmente eh, no tenemos el, el, estas personas y estas usuarias de la vía no tienen el potencial de de herir a otras personas como los conductores de vehículos motorizados. Entonces debemos de pensar siempre la, los derechos y las obligaciones en proporción al riesgo que estamos representando para los demás. Otras reglas que también se pueden revisar son justamente las que aplican a conductores de vehículos motorizados. Eh, verificar que eh, los límites de velocidad para ellos y ellas no son superiores a 50 kilómetros por hora en, en calles urbanas. La obligación también que tienen de aprobar un examen teórico práctico para obtener la licencia. Esto no es algo que por lo menos se aplique en la Ciudad de México y en muchos otros estados de, del país y es pues algo eh, bastante grave. Realmente cuando tenemos... Eh, una máquina que pesa entre una y dos toneladas entre las manos, es muy importante que sepamos cómo manejarla eh, y sobre todo también ser muy conscientes del riesgo que representamos para los demás. Todo este tipo de información se puede proveer de manera mucho más directa y eficiente a través de un examen. Eh, entonces, por eso estamos también buscando que esto sea obligatorio. También quedar eh, dejar muy claro que estos usuarios deben de respetar los espacios exclusivos y creo que nos ha tocado a, a todas y todos ver pues, automóviles estacionados en la banqueta, en, en, en las ciclovías y esto realmente nos pone cada vez a, a los usuarios vulnerables en situación de mayor riesgo no porque nos tenemos que bajar al arroyo y nos ponemos entonces este, digamos en, en una situación más peligrosa. Eh, finalmente, pues las sanciones económicas y cívicas que pueden ser complementarias, de hecho, eh, es decir, también empezar a, a visibilizar el hecho de, de que sí es bastante grave eh, ir a 80 kilómetros por hora en vez de 50. Y entonces una multa eh, a veces es lo que también nos permite eh, pues mostrar que sí hay un impacto cuando violamos las reglas y estamos poniendo en... en peligro a las demás personas. Sin embargo, también se pueden complementar con sanciones como eh, cursos de capacitación o horas de servicio comunitario para que también las personas que están infringiendo el, el reglamento puedan aportar de forma positiva a la sociedad. Eh, finalmente, pues eh, instrumentos de vigilancia y control. Eso es muy importante porque es la parte de aplicación, ¿no? Si tenemos a, ya una reglamentación del tránsito eh, adecuada, tenemos que asegurarnos de que la, las personas lo conozcan eh, y por eso necesitamos también eh, a agentes de tránsito en las calles que puedan recordarle a cada usuario la forma adecuada de, de eh, compartir el espacio ya sea pues, justamente con eh, recursos humanos, eh, pero también herramientas tecnológicas como eh, cámaras automáticas, radares de velocidad. Y finalmente, eh, muy importante lo que les estaba comentando desde antes, tener sanciones proporcionales al riesgo que, que se genera para los demás usuarios de la vía. Es decir, que efectivamente no le vamos a aplicar la misma multa eh, pues a un ciclista y a un conductor de una unidad de transporte público porque no es el mismo riesgo y de hecho estamos buscando priorizar y fomentar a aquellos modos que son eh, seguros y sustentables como justamente lo es la bicicleta. Bueno, pasamos al cuarto y último, eh, a la última encuesta que es la de la cultura de la movilidad y entonces mm, les voy a preguntar si están en acuerdo, o en desacuerdo con esta frase. Las campañas de seguridad deben adaptarse a cada eh, grupo de usuarios de la vía. Es decir, a, pues, motociclistas, automovilistas, a ciclistas, etcétera. El código es el 212907. Repito, 21-2907 y eh, me van a decir si están en acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente. Las campañas de seguridad deben adaptarse a cada grupo de usuarios de la vía. Bueno, 72% de acuerdo. Muy bien. Y efectivamente, lo que buscamos a la hora de fomentar cultura es poder mandar mensajes muy claros de eh, cuáles son los comportamientos seguros y también de qué forma vamos a convivir en las calles. Tenemos que pensar que cada eh, modo de transporte tiene sus características, que implica que debamos de entender justamente el riesgo que representamos para los demás de forma diferente, pero también cómo no lo podemos este, evitar. Entonces, eh, sí es bien importante a la hora de diseñar campañas de comunicación, saber a quiénes nos vamos a enfocar y con qué tipo de mensajes. Y bueno, me gustaría empezar con eh, la definición de la cultura de la movilidad y por qué decimos movilidad y no seguridad exclusivamente. Bueno, primero, eh, supongo que a muchas personas les ha tocado escuchar que México no es Holanda, que eh, aquí no hay cultura y por eso es que no podemos andar en bicicleta, ¿no? Eh, pues eso es bastante falso porque en Holanda en los años 70 estamos en la misma situación de peligrosidad y de, y de calles construidas para el automóvil. Entonces eh, la realidad es que sí podemos cambiar la cultura siempre y cuando la construyamos de forma conjunta. Y justamente la cultura de la movilidad se refiere a un conjunto de normas y comportamientos que permiten a todas las personas que usan la vía trasladarse de forma segura, eficiente y sostenible. Entonces no nada más es seguridad, sino también es tomar en cuenta la eficiencia de cada modo de transporte, el hecho de que sea sostenible también. Y bueno, lo que buscamos eh, es construir de forma colectiva esta conciencia de que sí podemos elegir entre diferentes modos de transporte. Obviamente, eh, como persona vamos a veces a caminar, a veces a usar el transporte público o hasta subirnos a un coche. Somos personas que entonces vamos a poder eh, elegir en función de qué tipo de viaje vamos a hacer, en qué tipo de condiciones estoy. Eh, también, o sea, por ejemplo, usar el automóvil para recorrer un kilómetro no sea la mejor opción. Entonces, eh, poder tener toda la información a la mano para poder decidir qué tipo de, de transporte vamos a usar. Por eso es muy importante la información que le pueda proveer, por ejemplo, eh, la autoridad pública. Lo que buscamos también es que haya convivencia en las calles, que nos reconozcamos justamente como personas que, compartimos el espacio y que tenemos de derecho eh, de llegar a, en toda seguridad a nuestro punto de, de destino. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay varios métodos. Eh, tener programas de comunicación y sensibilización, como lo mencionaba antes, es fundamental. También es muy importante asegurarnos de que sean congruentes, ¿no? Si estamos justamente priorizando a usuarios vulnerables, es importante que busquemos transmitirlo en los mensajes, ¿no? Que el punto es poder proteger a las personas que van caminando, eh, que son más más vulnerables que las demás eh, muy importante también asegurarse de que entre diferentes dependencias de gobierno tengamos campañas que, que digan la misma cosa, ¿no? Nos ha tocado en la Ciudad de México que a veces las campañas de seguridad pública decían algo muy diferente a las que decía eh, la CEMOVI. Entonces, asegurarnos de, de que sea muy congruente. Y también podemos tener programas de promoción del de, de uso de estos modos, como pues, pedalear o caminar. Y justamente es todo el punto del de, de día de caminar y pedalar a la escuela que, que les vamos a presentar en el tercer webinario, que se trata justamente de cómo podemos eh, pues, visibilizar el hecho de que sí a los niños y a las niñas les gusta caminar, sin embargo no lo están haciendo en condiciones de seguridad y comodidad suficiente para poder pues asegurarnos de que sea sostenible. ¿no? Otros programas como biciescuelas también son muy eficientes en eh, pues, enseñarles a las personas las habilidades básicas, también las, las normas de tránsito que tienen que respetar y que puedan seguir para circular eh, con toda seguridad. Bueno, llegamos ya al final, eh, pues fueron 45 minutos, entonces creo que tenemos suficiente tiempo para las preguntas, pero me gustaría terminar con, con este mensaje que pues la visión cero es, es una visión que tiene que ser compartida, ¿no? O sea, tenemos un gran reto que es por reducir las muertes y lesiones que causan el tránsito en nuestras ciudades y esto nada más lo vamos a poder lograr si trabajamos en conjunto. He eh, ha hablado muchísimo del gobierno en toda esta presentación, pero pero todos y todas sabemos que desde nuestro sector, ya sea academia, sociedad civil o sector privado, también podemos aportar en, en, en, esta, en esta gran problemática. Y de hecho, eh, pues me da mucho gusto ver que en este webinario sí tenemos a representantes eh, pues de diferentes colectivos, asociaciones, eh, pero también universidades que nos van a poder también eh, aportar más ideas y, y elementos a la discusión. Entonces, eh, pues ahora vamos a... Ah, me gustaría nada más recordarles que tenemos los dos próximos webinarios eh, organizados, previstos para el martes que viene, el 30 de julio, sobre Visión Cero para la Juventud. Y vamos a entrar a detalle en la metodología para su aplicación. Y el tercer y último webinario sobre el día de caminar y pedalar a la escuela, que será el jueves primero de agosto, y eh, que nos va a dar como ejemplos también muy concretos de cómo podemos empezar a a, pues, implementar este proyecto de Visión Cero para la Juventud. Entonces, ahora pasamos a la sesión de, de preguntas y respuestas. Sí, gracias, Clara, por la presentación. Y les compartiremos el link por correo electrónico, o lo pueden encontrar en nuestra página web, mexico.itdp.org. Ahora, si hay preguntas, a fa favor de escribirnos en el Q&A o pregunta y respuesta localizado en sus pantallas y tomaremos sus preguntas. Sí. Bueno, nada más para aclarar, el chat eh, también puede servir, pero en la sección de abajo tienen Q&A, que es básicamente preguntas y respuestas. Y ahí si las formulan, todo el mundo las va a poder observar nos están preguntando de esta diapositiva sobre el reparto modal. Son datos que vienen de la encuesta intercensal, que reporta justamente los viajes al trabajo y a la escuela. Y lo que vemos es que la mayoría sí se realizan en transporte público y caminando, pedaleando. Además, pues muy importante recordar que cada vez que usamos el transporte público, de cierta forma vamos a llegar a la estación o llegar hasta nuestro destino caminando, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante pensar en qué tipo de, de modos estamos priorizando y justo la última barra que es de inversión es bastante baja para estos modos. Sí, este, veo la pregunta de, de Rodrigo en cuanto al casco. Eh, pues efectivamente lo que eh, muestran los estudios también es que los niños tienen, bueno, son más frágiles, eh, pues sobre todo eh, cuando empiezan a, a andar en bicicleta sus destrezas no son tan altas como las de adultos y pueden caerse a veces muy fácilmente a pesar de no estar en ninguna colisión. Y justamente a estas velocidades eh, el casco sí es muy recomendable. A menos de 20 kilómetros por hora sí nos puede ayudar mucho. Entonces, efectivamente lo que muchos países eh, han puesto en sus reglamentaciones es que el casco es eh, recomendado, salvo en el caso de niños y niñas, en dado caso sí es obligatorio. Entonces, pues sí es una legislación que podemos tomar en cuenta para, para este tipo de de reflexiones y de hecho les puedo compartir que en nuestra página tenemos una publicación que se llama más ciclistas más seguros que tiene justamente un apartado sobre el casco y que pueden revisar para tener más datos sobre esto. El tema de Holanda. Sí, tenemos una pregunta de Maru García. Y la pregunta viene siendo, ¿saben cuánto tiempo dura la transición en Holanda? La que sigue viene siendo de Antonio Colín y dice, hace un momento comentaban el ejemplo de Holanda en los 70 y como el contexto era parecido a la de México. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que efectuaron? allá. ¿Cómo fue la relación de entrada? Bueno, sí, estas dos preguntas son, son bastante similares y justo es muy interesante comentarla porque eh, pues la reacción un poco de resistencia a, a las calles construidas para el automóvil fue partiendo de eh, una situación de inseguridad lo que estaban eh, viendo tanto pues, la ciudadanía como también las autoridades públicas era que había muchas muertes y lesiones que estaban afectando principalmente a, a los más jóvenes, a los niños. Eh, entonces lo que empezaron a, a suceder es que la sociedad civil se organizó para protestar en contra de, este, de esta situación de que teníamos a calles completamente hechas para los automóviles a mayores velocidades y que estaba generando pues, muertes y lesiones en las calles. Entonces, a partir de ello, hubo también eh, una reflexión colectiva sobre qué tipo de, de movilidad y qué tipo de calidad de vida estamos buscando. Además de que la bicicleta siempre había sido un vehículo eh, pues, bastante usado en, en ciudades europeas, como lo es en México. no O sea, so, todos también vemos que eh, hay un uso muy arraigado y, y este, pues, muy natural de la bicicleta. Es un vehículo pues muy práctico, eh, poco costoso, que está que digamos es accesible a la mayoría. Entonces en ese momento en Holanda empezaron a, a cambiar eh, justamente la forma de diseñar sus calles y ahora sí si van, es efectivamente muy fácil eh, desplazarse caminando o en bicicleta, bueno, está más en bicicleta que caminando y a veces son cosas que debemos también nosotros pensar, cómo los podemos combinar. Pero eh, efectivamente ahora tenemos unas tasas de siniestralidad que son muchísimo menores a las que se conocían en, en, en el siglo pasado. Entonces es un ejemplo que podemos tomar, pero no nada más eh, es este. Hay otros casos de, de ciudades eh, en la región que también han trabajado mucho en reducir velocidades, en cambiar el diseño vial en fomentar más cultura para que finalmente podamos, pues, eh, compartir el espacio de forma más eficiente y segura. Tenemos otra pregunta de Adelaida Bustamante. En la estrategia de Visión Cero, ¿se entregan acciones concretas con perspectivas de género? Pues son cosas que hemos reflexionado, eh, de hecho, no como tal en la visión cero, pero sí en términos de seguridad, porque lo que sabemos es que eh, las mujeres, por ejemplo, tienen en general una aversión al riesgo que es superior a la de los hombres por distintos factores, porque también está socialmente construido, ¿no? Es, te, nos hacen... Eh, entender desde muy eh, chiquitas que tenemos que tener cuidado con cualquier tipo de situación en la vida. Entonces, sí, efectivamente, las mujeres tienen, digamos, más eh, cuidado al eh, pues usar las calles porque cuando perciben riesgo es menos evidente que empiecen a, a usar la bicicleta, por ejemplo, que pueden percibir de forma pues, muy negativa. Entonces, eh, cuando pensamos en hacer calles en las que sea muy cómodo y seguro utilizar la bicicleta o caminar. Efectivamente, estamos incentivando a que las mujeres, más que nada, también lo perciban de forma segura y puedan subirse a, a la bicicleta o, o pues, caminar. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente tenemos tasas de uso de la bicicleta, por ejemplo, que son muy disparejas entre hombres y mujeres. Y estamos buscando cambiar este, este tipo de paradigma. Entonces, sí, pensar en, en seguridad con perspectiva de género es, es muy relevante. La pregunta que sigue viene siendo de Isquel Gaviña y dice, creo que es muy importante que para fomentar el uso de bicicleta en escuelas es también que haya estacionamiento para las mismas. ¿Se está haciendo algo al respeto en cuanto a legislación para que no solo escuelas, sino edificios de oficinas cuentan con bici estacionamientos. Pues los reglamentos de construcción sí se pueden adaptar a este tipo de, de demandas. Y efectivamente, por ejemplo, en la Ciudad de México eh, hace un par de años se cambió la regulación para en vez de tener mínimos de, de cajones de estacionamiento en edificios construidos, tener un máximo. Esto lo que incentiva justamente es eh, que, que ya, ya no haya nada más lugares para, para automóviles y entonces que no esté siempre esta posibilidad de llegar en automóvil a cualquier lugar lo cual es muy importante para empezar a cambiar un poco los patrones y que las personas puedan darse cuenta que hay otras formas en las que pueden llegar a, a sus destinos entonces efectivamente ya no nada más limitar el estacionamiento para automóviles, pero incrementar el uso, eh, bueno, los espacios para bicicletas es algo muy importante que podemos hacer y que creo que se da de forma casi natural, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, en la Ciudad de México, como hemos tenido cada vez más viajes en, en bicicleta, nos pasa que al llegar a un lugar ya no hay estacionamiento disponible para la bicicleta y las mismas empresas, los mismos este, edificios, empiezan a dotarse de, de más espacios. Entonces, que se pueda integrar en la, en la reglamentación, creo que sería un paso mucho más rápido y eficiente hacia ese cambio, efectivamente. La estrategia y la política. Sí, este, lo que consideramos en, en ITDP es que la visión cero es un marco de política pública. Eh, la estrategia como tal puede ser a veces un poco limitada. Si lo integramos en nuestra política de seguridad vial, ya estamos pensando de forma más amplia y podemos actuar de forma un poco más flexible en cada uno de los pilares. Eh, no sé si haya otra pregunta... Ah, muy interesante saber que en Hermosillo, en su reglamento de, constru de construcción, ya tienen como obligatorio el estacionamiento para bicicletas, para todo tipo de edificación, excepto habitación habitacional unifamiliar. Entonces, aquí tenemos pues una buena práctica que otras ciudades pueden tomar como ejemplo. Y una de las primeras preguntas era eh, saber si las ciudades mexicanas, aparte de la Ciudad de México, habían avanzado en el tema de seguridad vial y cuáles acciones en específico han realizado. Sí hay otras ciudades eh, y no necesariamente muy grandes. Bueno, podría citar a Guadalajara que también ha avanzado mucho en el tema de infraestructura, pero hay otras ciudades que también están eh, haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, Puebla también está... Eh, con quien ya hemos, ya hemos hablado bastante, tienen muy claro el, el tema de priorizar los, eh, los entornos escolares y otros eh, lugares prioritarios para intervenirlos en, en cuanto a infraestructura. Hemos tenido también otros ejemplos de eh, ciudades, por ejemplo, que han empezado a reunir más información sobre siniestros de tránsito y que la, los han hecho disponibles, lo cual, por ejemplo, en la Ciudad de México ha sido un proceso un poco más... Eh, difícil de, de seguir, también por el tamaño de la ciudad. Entonces, lo que me gustaría también alentar a, a pensar es, o sea, alentarles a ustedes a, a reflexionar, es eh, cuáles son las posibilidades que tengo en mi ciudad, aunque no sean eh, grandes como la ciudad de México, a veces justamente puede ser una ventaja de reunir, por ejemplo, a seguridad pública, a obras eh, para empezar a pensar en cómo podemos cambiar este paradigma, cómo podemos empezar a diseñar otras calles y cómo vamos a poder asegurar que las personas que transitan en ellas entiendan este, este, nuevo, este nuevo marco. Entonces yo creo que sí es importante que empiecen a, a voltear a ver cuáles son las buenas prácticas de, de ciudades más pequeñas. Sí, una de las primeras preguntas que, que tenemos fue de Jessica Daniela y dice, me gustaría aplicar esto a mi entidad, soy de Tabasco, ¿cómo puedo relacionar con ustedes? Soy universitaria. Pues eh, lo que buscamos hacer es siempre difundir los materiales y, y los proyectos que tenemos, este es un ejemplo de ellos. En, tenemos bastantes publicaciones que están disponibles en nuestra página. Eh, lo que vamos a hacer también es seguir pues, con estos webinarios. Entonces, primero pues, le, me gustaría que, que los que aquí están presentes sigan con, con este, esta serie de, de webinarios y que a partir de ello puedan también identificar los, los, las acciones, los proyectos que están implementando en su ciudad y efectivamente pues, nuestros correos están aquí anotados. Entonces, si quieren volver a escribirnos, pues, más que invitados. Uh -huh. eh, bueno, hay una, una pregunta de Daniel también. Eh, sí, el tema de, de la inseguridad y que, por ejemplo, en la Ciudad de México vemos que hay más calles cerradas y que afectan la movilidad de los, de los que eh, están pues, caminando, pedaleando, y que entonces tienen menor acceso al, al espacio público. Pues ahí es un tema de, de justamente cómo podemos, o sea, efectivamente, muchos de esos cierres de calles son ilegales, eh, y es un, pues, Efectivamente, como le decía, es como que nos limita el acceso al espacio público, a veces nos obliga a tomar distancias aún más largas y pues nos pone en riesgo, no nada más en términos de seguridad vial, pero pues también a veces de seguridad pública, no sobre todo para eh, pues mujeres que también a veces tienen que pasar por eh, calles bastante oscuras y, y que son más sujetas a, a, al riesgo. Entonces, ahí es un tema de poder también... Eh, pues trabajar justamente con las dependencias que se ocupan de estos temas no, este, no necesariamente es algo que le compete a movilidad pero tal vez eh, también a, a vivienda eh, y a seguridad pública eh, no hemos pensado específicamente en este tema pero efectivamente es algo que podemos visibilizar si es algo que es muy importante en, en una ciudad en específico para poder mostrar todas las, las experiencias negativas que esto genera en, en las personas que, que caminan de hecho, hay algunos ejercicios muy interesantes de mapeos eh, comunitarios que se han hecho, eh, pues tengo uno en mente que es Calles Violetas, que justamente consiste en hacer caminatas con eh, principalmente mujeres para que ellas mismas puedan identificar qué elementos de la calle les hace sentir inseguras. A veces son temas pues, que tienen que ver con iluminación, pero también a veces sense, eh, pues las altas velocidades de los vehículos y este tipo de ejercicio es muy valioso porque pues ya nos permite entender de manera mucho más concreta las dificultades que conocen estas personas diariamente en el entorno entonces este tipo de ejercicios por ejemplo bien documentados también permite pues volver a subir el, el tema hacia las dependencias que tienen que actuar al, al respecto eh, y entonces eh, también para terminar pues hoy vimos el panorama bastante general de la seguridad vial y de la política de visión cero, que básicamente nos dan un, una base fuerte para poder trasladar estos principios a visión cero para la juventud, entonces enfocado en niños y niñas, y finalmente en una actividad muy concreta que nos va a permitir detonar este proyecto y empezar a hablar de, de esto con la ciudadanía en general en, en cada una de sus ciudades. Entonces, muchas gracias por su participación. Eh, de nuevo, pues nos ha, nos ha encantado ver la diversidad de personas que se han inscrito y esperamos seguir en comunicación para impulsar este proyecto todos juntos. Muchas gracias.